Bueno, amigos, en esta noche del 24 de junio de 2020 me voy a unir a una partida invitado por Elías BC Gracias Elías por tu gentil invitación a jugar bueno, vamos como siempre a comprar esto Esos tres de arriba, como me han recomendado como me ha recomendado Andy Rose, mi mentora en LOL A ver, esperemos que camino toman mis compañeros ¡Eso! ¡Con R! ¡Eso! jajaja. Oh, sí. ¡Y así está lo último que haga! ¡Bien! Hola gente del internet, yo soy Citra y hoy estamos en la tercera parte de mejores jugadas o mejores clips o momentos divertidos de Julio Profe en el mundo de LOL Ya que veo que este tipo de contenidos están teniendo un muy buen recibimiento y por suerte a mí me encanta hacerlos, me encanta hacer este tipo de videos y si me escuchan bastante emocionado es porque estoy editando la introducción que vieron anteriormente y me encantó. Entonces básicamente estoy muy emocionado. Así que recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden darle like y suscribirse activando la campanita para más contenido como este. Así que nada gente, si les gusta este tipo de formato de video pueden dejármelo en los comentarios y yo con gusto lo leeré. Así que nada gente, gracias por oírme y vamos con el video. Gasté la W A ver Hijo, para acá tapa, venga para acá Eso bien te día compañero, a ver Ay, toma aquí Toma aquí, a ver Aquí nos vamos duro Uy tapa cosa con usted, a ver, ay, ay, ay, yo no sé yo qué me le meto a usted, es arriba, Venga, para caer, Me aplico una no, fuera, fuera, fuera, me mataron, ay, ay, ay. viene esta belleza, vamos a tenerla. A ver que aquí sea lo último que haga. Bien, Quito, gracias de verdad, muchas gracias.